la gente es hey, hey, hey, Juan la gente anda atrás de eso, de esa información bueno señores vamos, vámonos a las efemérides cuando, regrese, cuando terminemos con este segmento de las efemérides yo les recomiendo que no se mueva del televisor porque va a estar con nosotros en una entrevista interesante Juan José Rosario es eh, miembro de la fuerza del pueblo ex gobernador provincial Diputado, bueno una personalidad del mundo político y académico de esta zona nuestra Pero mientras tanto vamos a las efemérides Hoy es 28 de enero, día mundial por la reducción de las emisiones del CO2 o dióxido de carbono Adelante Muy bien, un día como hoy, en 1794, con motivo de la guerra entre España y Francia, llega a Bayajá, Hoy for Liberté, una escuadra española de tres navíos y dos fragatas, al mando de Gabriel Aristizábal, intimando a las autoridades francesas a la rendición de la ciudad. Un día como hoy, en 1822, el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, Inicia la marcha desde Puerto Príncipe con su ejército de 12.000 hombres para tomar el control del territorio de Santo Domingo Español, hoy República Dominicana. Y finalmente, mis amigos, en 1962 el Consejo de Estado promulga una ley mediante la cual dispone el retiro de circulación de todos los billetes de 50, 100 y y 500 pesos en un plazo de 72 horas, los cuales contenían la figura del ajusticiado dictador Rafael Leonida Trujillo y Molina. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas ya indicadas. Muy bien, señores. Estamos de vuelta verdad, con ustedes en este programa de mañana. Análisis, noticias. Comentarios, temas y entrevistas Y a propósito de entrevista decía hace un momentito Que nos acompaña Juan José Rosario Dirigente de la Fuerza del Pueblo Pero que todo el mundo conoce su trayectoria política Cuando pertenecía a la vieja organización eh, Y fue, ha sido gobernador provincial Tú sabes que uno de los gobernadores con más temple Que ha tenido San Francisco ha sido Juan yo recuerdo que lo vi en los días previos a, a la. En, durante las elecciones previas a cuando ganó Leonel y le vi esa actitud y dije, este puede ser un magnífico gobernador. Y me salió. Ya. O sea, me salió. Bien. Eh, bueno. Estamos de acuerdo. Y además, diputado al Congreso y un hombre. Político fino. Eh, sí, además de que docente universitario, ya retirado pero con toda una larga data de enseñanza ¿verdad? Y le queda a uno esa legión de, de, de alumnos, es eh, eh, Juan sí, sí, sí. Saludos Juan, buenos días gracias por buenos estar días, con nosotros Gracias a ustedes amado José Rosa, Francisco rodríguez mm. y al elenco que trabaja en este espacio de mañana, Sí, tiene una corbata un am amarilla, recordando vieja gloria Juan ¡Ja, ah. <risa> Está buscando eh, aguilucho. A, ah, señor, okay. eh, Amado, sí. Ah, ah, no, sí, yo, sí, pero incluso. Y la amarilla de Vieja Gloria por el viejo partido. Esa, ah, yo era estrella. Yo, yo era aguilucho, pero. No, antes como soy Franco Macorizano, eso es así, ante esa decisión. Eso es así. Eh, gigante. Juan, la, hay una propuesta de pacto político para enfrentar crisis por COVID. Así lo dijo el presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son los elementos, digamos, básicos de esa propuesta que hace el partido La Fuerza del Pueblo? Previo a eso, uh -huh. permíteme decir okay. que nosotros nos sentimos muy satisfechos porque un provinciano eh, de Pimentel, específicamente sí. Manuel Mora Serrano, Así logró es. Eh, ser reconocido en el Premio Nacional de Literatura. Eh, dos, tengo ahí para dos personas de esta provincia... Eh, primero Irma Contreras y ahora Manuel Mora Serrano, a 87 años de edad, eh, le otorgan ese premio y es una satisfacción. Son 31 personas que han sido beneficiadas y hay dos de esta provincia. Claro. lo que indica que esta es una provincia que ha estado dando... Eh, muchos muchas Muchas personas. Y con decir, grandes que valores. 87, Oye, 87 años de Manolito no, en, conservado en alcohol. En alcohol, <risa> sí. Porque Mora cerrar eh, los ¿Sí? recuerdo siempre ¿Sí? son, claro. eh, aquí eh, claro. en las 27. No, sí, mira. Sí, sí. Y fue, juez de paz, fue, sí, sí, eh, sí, fue sí, de sí, instrucción. Sí. Pero fíjate algo: los dos primeros de este premio que se da lo ocupan Joaquín Bal Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Dos glorias Mira, la pregunta, amado, sí. población que nos ve. Eh, realmente, lo que pasa es que estamos partiendo de, de una situación sumamente difícil que vive la República Dominicana. Eh, al 2019, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 89 mil millones de pesos, de dólares. de dólares. Y eso cayó en el 2020 a menos un 6%. Sí. Menos un 6%. ...lo que indica que va a tener crecimiento... Lo ...que tuvimos fue un retroceso de menos seis... Sí. ...y... Esta, ...esta pandemia... ...no se sabe cuándo vas a concluir... ...pero Leonel está hablando de post pandemia ...estaríamos hablando... ...2022 por ejemplo... ...y hay la necesidad de que haya un gran pacto social... ...para relanzar... ...la República Dominicana... ...nosotros no podemos olvidar... ...y lo decimos con toda propiedad... ...que este país tuvo una etapa. A partir del 96, cuando Leonel llega al poder, la República Dominicana da un giro en todos los órdenes. En el orden social, las transformaciones ¿Económico? de este país formalmente se inician a partir de esa gestión. Y podríamos hablar ampliamente Decía sobre eso. Decía yo tema. que nos refería, lo refería a todos, que fueran a ver en YouTube el discurso de toma de posesión de Lionel en el 96, en el 96. para que nos demos cuenta cuál ha sido la trayectoria del... Correcto, entonces... Eh, tenemos el tema, el tema salud, que está ahí permanente, sí. el tema sanitario y el tema económico, que son fundamentales. Y se está planteando la necesidad que una vez concluya la pandemia se haga un gran pacto social que permita a la República Dominicana relanzarse hacia una nueva República Dominicana, diríamos nosotros. Y entonces en esa orden es que está la, la intervención del doctor Leonel Fernández que ha sido acogida por muchos, pero que lo más saludable sería que el gobierno, que es quien tiene que motorizar este tipo de acciones, tomara esta decisión. Señores, eh, nosotros tenemos que en menos de seis meses, este gobierno ha tomado más de 8 mil millones de dólares. Y ahora está el tema de los combustibles, ¿verdad? No es posible sin que haya una reestructuración fiscal en este país que aquí se rebajen los combustibles o que se le quiten los impuestos porque de ahí hay que salen los recursos para pagar la amortización de la deuda externa en la República Dominicana y una serie de cosas que hay aquí aquí hay evasión fiscal, aquí hay exención fiscal y todo eso tiene que ser de una decisión macro este el pacto eléctrico, este el pacto fiscal entonces yo creo yo digo que, que, que realmente el pacto eléctrico viene siendo como el pacto secreto porque bueno, se han quedado que, lo han estado manejando porque la intención ha sido como vender eh, todas las empresas que tienen que ver con el área eléctrica. Nosotros veíamos como la panacea cuando Punta Catalina se anunció: ¿verdad? vamos a tener más de 700 megas. Sí. Y eso va a permitir que la República Dominicana ¿verdad? tenga generación y a bajo costo. Sin embargo, ahora nos encontramos con que eso quiere pasarse todo al sector privado y de manera medio subreticia, porque no se sabe, como dice Francia, no se sabe con exactitud que lo van a hacer. De todas maneras, a la pregunta, amado, eh, yo pienso que leonel lo que está planteando es que todas las fuerzas políticas, económicas, sociales, uh -huh. se reúnan a los fines de eh, plantear la situación del país y que se le busque solución unificada. Bueno, tuviste el discurso de Joe Biden, que lo sí. que plantea es justamente la necesidad de la unidad de los norteamericanos. Y <risa> aprovecho para decir que una de las cosas que se retomó ahora fue lo que había dejado sin efecto eh, Trump. Donald Trump, que tiene que ver con el tema del cambio climático, porque usted uh -huh. hablaba de, lo, de la emisión de gases, sí. de dióxido de carbono, y todo eso tiene que ver con cambio climático. Pero son temas diversos. De todas formas, eh, yo pienso que es necesario que en este país haya un pacto para que las cosas, tomen un rumbo diferente y que se busque el mecanismo para que la República Dominicana eh, se reencauce, porque sí. la realidad es que hoy día la situación es muy difícil en la República Dominicana y en el mundo, pero este es el terruño de nosotros y por este que tenemos que abogar. Juan José, la visión del doctor Leonel Fernández, presidente de la República, eh, la visión de desarrollo que tiene de, de la nación es indiscutible, naturalmente, es un hombre de muchas luces y naturalmente provocó en la República Dominicana un cambio sistemático eh, cuando llegó al poder en 1996 y luego cuando llegó en el año 2004, eh, tomando al país creo que en una crisis mucho peor que la que estamos, económicamente hablando, porque ahora por lo menos estamos estables, aunque con algunas situaciones, pero en, en el año 2004 fue terrible lo que se encontró, todo estaba eh, con números rojos. Pero ustedes como partido, la fuerza del pueblo... ¿Qué son? ¿Son oposición o son aliados del gobierno? Mira, esa es una pregunta sumamente interesante. Sí. Uno de los planteamientos que se hizo a raíz de la construcción de la Fuerza de Pueblo, recuerdo que tenemos un año? un año, menos de un año formalmente. Y uno de los planteamientos fue la necesidad. Eh, bueno, mira, el 20 de octubre se fue Leonel, uh -huh. sí. Y entre el 20 de octubre y enero, todos los esfuerzos que se hicieron desde el gobierno, para, que no, para que no se hiciera la fuerza del pueblo como partido. Fueron enormes. El PTD sirvió de plataforma, pero realmente, en las, bueno, llegaron inclusive a quitarle la escolta al que hoy es presidente de la Junta Central Electoral. Llegaron a, a, a hacer de todo en contra de él. Porque él estaba en Tribunal Superior Electoral y era el que estaba dando el visto bueno a las acciones que desarrollaba la construcción de la fuerza del pueblo. Entonces... A tu pregunta, lo cierto es que estamos en una etapa que generalmente se dan 100 días a los gobiernos, pero hay la necesidad, hay la necesidad en este momento, por el tema de la pandemia, por la situación que vive el país, de prorrogar eso. La fuerza del pueblo está inmerso, celebrando su primer congreso, que tiene dos variables. Una parte que tiene que ver con la estructuración partidaria, qué somos como partido, cómo nos vamos a estructurar. Eso concluye 27 de febrero. Hay 16, 17 mesas temáticas ¿verdad? en las que están abordándose o sea, todos los temas que tienen que ver con el, el, el Congreso. Y luego vendrá el Congreso Elector, que lo hemos definido, marzo, abril, eso lleva, eso lleva un tiempo, eh, que se le ha llamado Manolo Tavares Justo y a la primera etapa profesor Juan Bosa. De manera que en eso se está y la política de oposición tiene que irse definiendo en esa misma medida. Lo que pasa es que en estos momentos, en estos momentos que vive la República Dominicana, uh -huh. tú no puedes ser tan acre en, en la posición que tú que se maneja, porque realmente la posición debe ser, la oposición debe ser uh -huh. una posición constructiva para que el país eh, avance, porque a fin de cuentas somos dominicanos y tenemos que coayudar a llevar esta carga. Eh, eh que pesa sobre el mundo y sobre la República Dominicana. Mira, precisamente eh, he visto que no se circunscribe la fuerza del pueblo a la orden nacional, sino que también plantea el doctor Leonel Fernández un plan marcha para que la región o Latinoamérica o los países más necesitados puedan reencauzar su economía. Así es. ¿Cómo lo, lo visualiza? Es que tienen una visión holística o macro de, de la realidad. No solamente basándose en lo que está pasando en eh, la República Dominicana. Es que nadie puede negar nadie puede negar en este país que la figura con mayor mayores luces, diríamos así desde punto sí. de vista del campo nacional e internacional que tiene la República Dominicana es Leonel Fernández. Ayer concluyeron Sí. Ayer concluyó un foro que se estuvo haciendo eh, virtual sí. eh, Con figuras de con figura del mundo, ¿eh? del FMI, del Ban el Banco Mundial De todas las instancias correspondientes, expertos de, de toda América Latina y del mundo eh, Discutiendo la situación que tiene que ver con el futuro de la República Dominicana El futuro del mundo Entonces, Leonel ha venido planteando la necesidad de que los, el G, G8, el G20, et, aporten recursos a los fines de que se pueda salir de, de esta crisis en el menos tiempo posible, porque la Unión Europea emite euros en grandes cantidades, la, el, el, el, el, el Tesoro de Estados Unidos emite <coughs> dólares en grandes cantidades, ahora 900 mil millones de dólares, y bueno... Pero nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a préstamos hasta ahora. Y van más de 8 mil millones de dólares en, en menos de seis meses. Y ojo con esto, ese tipo de dinero, ¿para qué tú lo coges? ¿Para qué tú coges prestado? ¿Para pagar sueldo? ¿Para invertirlo? Si es para hacer inversión que sea reproductiva, es saludable, Sí. pero uh -huh. yo no sé, pero eh, quizás Francis no recuerdo, pero amado, sí. En el 78, una de las cosas que se le crito, criticó Antonio Guzmán fue que cogió dinero de Rosario Mining para pagar uh -huh. eh, eh, uh -huh. para pagar sueldo, sueldo, a, a, sueldo a los empleados públicos. Y sí. Juan Bosch fue de lo que salió a plantear que eso era, eso era incorrecto, porque en lo que tú inviertes en sueldo, eso se va. Claro. Es la inversión que tú, tú haces en infraestructura, en desarrollo, y entonces... Ese es uno de los temas sumamente importantes, sí, Francis. La, la inversión es, del dinero de préstamo tiene que tener necesariamente una tasa de retorno, porque si no, lo sí. que hay es un, un abultamiento de deuda sin, sin ningún Sin ningún resultado a, a favor del país. Para el crecimiento... préstamo préstamos superfluos. Claro. Es decir, cuando construyen la carretera San Francisco, eh, la bajada, por ejemplo, uh -huh. esos terrenos por ahí, que tenían un valor X en ese momento, hoy tienen un valor 5 o 10 veces superior. Claro. Y todo el que tiene un pedacito de tierra, y todo el mundo se beneficia. Sí, entonces, sí. eso es sumamente importante. ¿Para qué se coge el dinero prestado? Si se usa para aumentar los sueldos a los policías, que nosotros no estamos en contra, ¿eh? o a los guardias y a, la, y a, los, y a los médicos, pues entonces... Un momentito Francis, hay una pregunta sensible que quiero hacerle a Juan José sí. Que lo toca en lo personal, eh, con lo, en lo que tiene que ver con su trayectoria política Si la memoria no me falla, usted era, eh, pertenecía si se quiere al, a la facción de Danilo Medina Usted era un danilista de primera línea, recuerdo como ahora cuando comenzaron a promoverlo Usted, Juan Antigua y ese grupo ¿Qué pasó? Eh, con Danilo Medina, que ahora usted está en la acera del frente acompañando a Lionel, que no era en, en principio la persona a, a, a la que usted seguía. Mira, es una pregunta sumamente interesante, pero que lleva de alguna manera tiempo no, responder. Claro. El ejecutor de los gobiernos de Lionel Fernández era Danilo Medina. Eh, el brazo ejecutor. El fan, y Danilo sí. llegó con un proyecto que fue ser presidente de la república. Pero eso fue allá en el 96. Cuando él llegó a, a, a, a Lazio siendo secretario de la presidencia con Leonel Fernández. Danilo llegó con el proyecto de ser presidente. Y hay una expresión que dice que Dogallo no canta en un gallinero. Y Danilo decidió eliminar políticamente a Leonel. No lo pudo hacer por la magnitud del liderazgo sí. de Leonel Fernández. Y eh, realmente yo estuve acompañando a Danilo en, en esa trayectoria a partir del año 2006. Estuve acompañado a Danilo y siempre era con Danilo porque sí, él era el presidente. Yo secretario lo sé, lo veía. Y era quien, con quien se despachaba todo. Amado hablaba de la gobernación. Todo era con Danilo. Todo era con Danilo. Y mi nombramiento como gobernador fue con Danilo, no con Leonel. Pero nunca yo he de reconocer. Y cuando decidí apoyar a Danilo formalmente, lo primero que le dije al equipo con el que me reuní, yo no quiero que nadie toque a Leonel Fernández, ni con el pétalo en la rosa. Y por eso, para mí me fue fácil dejar el, el lado de Danilo e irme con Leonel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Danilo fácil, rebasó los límites de la prudencia. Total. Danilo rebasó los límites de la prudencia. Porque a Danilo Medina, que fue presidente Escuchen bien de, eso 2012, 2016, ¿verdad? En el 15, y yo fui parte porque era diputado, se firmó un acuerdo el 19 de abril nosotros lo refrendamos en el Congreso Nacional para que Danilo pudiera repotular. Y una de las cosas que hay que agradecerle en grande a Leónel Fernández es que este país preserva la institucionalidad democrática. Que este país preserva su constitución. Y eso es fundamental. Si en ese momento Danilo hubiese logrado el 16 a 20 repotularse para el 20, nosotros estábamos abocados a una dictadura. En, en, encabezada pues pero leonel aspiraba a un, terce, a un bueno, cuarto, cuarto pero mandado eso no pero eso es, no encai no encauzaba esos no ideales no que, el... que llevaba el otro pero pero pero no fíjate, sería lo mismo fíjate que leonel, aquí no, a... estoy, oye, estoy frente a tres salir... yo voy a salir a de frente a, a, a leonel. tres leonelitos es que Puey, es que Danilo que la gente ha Danilo traspasó, dijo oye Oye, la gente ha olvidado que Lionel Fernández en ningún momento modificó la constitución. Claro que no y lo es, propuso para él beneficiar de la reelección. Pero no, déjame que no, responda, él, es que el invitado sí, es, si es que lo... no, no, no No, no, no, pero. pero bueno, ¿eh? ¿En yo, Vamos no, a no, pero yo trabajo con la. Los... Claro que sí, pero no, no lo hizo él per se y podía ser, Lionel nunca quiso reelegirse. Sobre, pasando por encima de la constitución de la república. No, no, eso sí. sí. Le digo, eso se les reconoce. Pero, por ejemplo, cuerda, eh, Los, no es demasiado querer aspirar ya a un cuarto mandato mira, cuando hay con, líderes dentro del partido ahí. Por ejemplo, tú, como su esposa, tú, Abel Martínez. Ah, bien, pero tú puedes considerarlo. Abel no es de la Fuerza del Pueblo. No, puedes, pero antes bien, pero, en el PLD. Ah, tú puedes okay, considerarlo. A ver, es que como demasiado, pero resulta que nosotros tenemos una reserva en Leonel Fernández, porque Leonel no hay nada, nada, nada. Pero hay que ver cómo se este está planteando. Que todo. le permita, que le impida ser candidato presidencial y ser presidente de la República. Es más, lo que le conviene a la República Dominicana de cara al 2024 ahora es que Leonel sea presidente de este país, porque ante la situación que vive la República Dominicana se necesita un faro de luz. No hay nadie más preparado en este los país. Lo hay, sí. lo hay. Pero realmente ese es el papel de los lo liderazgos. Danilo va a ser el presidente de, de, de, del PLD. No debe ser, no debe ser el presidente del bueno, PLD. Bueno, pero todos los sindicatos que son... No, los ¿Qué no acaba, debe ser. ¿Qué acaba de decir Amado en la intervención que decía hace un momento? Bueno que va a votar a los presidentes de intermedio. Exacto. Eso es antidemocrático. Sí, Totalmente. Pero Lionel... Total, pero, es una nunca, acción de conveniencia. Pero Lionel ¿vale? eh, vale. duró casi 20 años para, siendo presidente para, del PLD, nunca se hizo una, una duró, elección interna. Duró tampoco. 17. De 17 vaina. Como, Un asunto estructural. Sí. Tú oye. Pero ¿y quién mandaba? Señores, miren. El control el, partidario lo tenía no. Danilo En vamos, ese momento sí. Vamos a hacer una vamos a hacer un compromiso tenemos que invitar a a hacer, vamos hacer un compromiso acá, formal que corto, para ver si en la próxima semana que o venimos tú a hablar venga de, la de política, política sí, sí, sí. que tú vengas a hablar de política sí con nosotros estamos también. hablando con uno la de los políticos uno <ríe> de los políticos más acabados de San Francisco de Macorís claro, ¿eh? si lo Nos vimos criticando claro. Porque no, no hace caso. Y yo nunca estuve de acuerdo. No, no, nunca estuve de acuerdo no, con que se le golpeara dentro no, del partido. Jamás. Porque si, hay una, si, si había un activo eh, importante dentro del PLD. Déjame decir esto públicamente. ¿La no un archivo, un activo. <risa> un, un activo, un activo. Déjame decir esto públicamente. No un archivo. activo. Un activo. Mira, me gustó esto. Mira, un no archivo. Un activo. Un activo, claro. Cuando Valentín Delorbe vino en la comisión. Para la designación de los funcionarios en el 96, ay, ay, ay, ay, ay. va donde mi Valentín. Yo soy un amigo de muchachos. Valentín se crió ahí a dos sí, esquinas sí. De, de la calle 4 no, donde yo vivía una anécdota, una sí. Y Valentín me dice: Mira, tengo una lista aquí de posibles gobernadores. Y no estaba Juan en esa lista. ¿Qué, Juan? Yo, no, no, estaba Juan. Ah. Yo que conocí a Juan, que lo vi durante la campaña, sobre todo la, los últimos días terribles. De esa campaña del 96. Que recurrimos caminamos juntos. Claro, no, estuvimos no. todo el tiempo juntos tú y yo. Le digo, mira, si no está Juan José ahí, hay un, el, un acto de injusticia. El mejor candidato que puede tener es Juan José. Y él anotó el nombre. Y al, yo, no, yo no digo que fue por mí, pero al tiempo salió el decreto nombrando a Juan. Y la verdad que eh, demostró... Por eso decía, por lo menos yo tengo la satisfacción de que no me equivoqué. Gracias, Amado. Tú, tú Miren, vas a tener que volver en la próxima yo estoy, no. no, sí, no. Sí. Déjame decir lo siguiente para concluir. Yo estoy en la entera disposición. Yo, lo primero que yo di poco de tiempo. Para mí es un gran placer. Y yo creo que uno tú me, puede... Tú estás jubilando de tiempo. Uno puede, uno puede aportar mucho. Claro, A, claro. a estos debate de manera que cuantas veces ustedes entiendan, lo que pasa es que yo no puedo decir voy a ir. No, no, no. Pues, a, pero en la próxima, ah, pero por favor lo... eh, a Francis y a Amado que no me intervengan en las preguntas, porque parece que son ellos tres contra mí. <risa> no, no, no, no <risa> Entonces no, lo importante no, es, que... es sacar información no, Amado, valiosa. Es que sabemos que, es que, que el que maestro la tiene Es que Lionel tiene la misma categoría de Juan Boque Cuando te mencionas ese nombre como que te pucha. Pero, pero, pero, pero sí. <risa> si hay uno que ha sido seguidor de Leonel aquí, eres yo tú, soy uno de ellos. Tú, sí, es bueno, Siempre pero, lo he sido. Hay eh, cosas con las la que, no no, oh, cosa la que no estoy de acuerdo, ni Señores, con él ni con Danilo. Ya. Gracias Juan, vamos a ponernos de acuerdo para la próxima semana o bueno, cuando producción tenga verdad, porque este es un programa que tiene un equipo de producción excelente sí. Que sabe muy bien lo que sí. le conviene a este pueblo Escuchar claro. como información Señores, Juan José Rosario Ay, Dirigente cumplió? de la Fuerza del Pueblo años. Y ex gobernador y diputado De la provincia de Duarte Profesor de la UAS Profesor sí. de la UAS, docente universitario sí. Ha estado con nosotros Ya lo tendremos en otra ocasión Hablando sobre temas de política exclusiva sí. Bien señores, vamos a la pausa Volvemos en breve, no se vayan Hay más contenido todavía